Buenas, soy Paula Cuña y yo Francisco Cortés y venimos a presentar el proyecto para el recondicionamiento de la acera bici en la avenida Andalucía del distrito de Villaverde. Teniendo en cuenta que la infraestructura ya está en funcionamiento es una pena que los usuarios no podamos disfrutarla en las mejores condiciones posibles, por eso eh, proponemos asfaltar de nuevo todo el tramo con pavimentos sostenibles, pintar y colocar las señales correspondientes y rebajar los, los cambios de nivel en los pasos de peatones. Esto pensando no solo en las bicicletas, sino también en las personas con movilidad reducida, haciendo así el distrito un poco más accesible. Otra de las actuaciones que proponemos es continuar el carril bici y conectar los distritos de Usera y Villaverde a través de la glorieta de la M40. Para un cambio en el modelo de movilidad urbana de la ciudad de Madrid, que conecte los barrios del, del sur con el centro, eh, pensamos que eh, es una actuación imprescindible eh, el paso seguro de ciclistas y peatones por, por esta vía. Nada, decide Madrid, decide Villaverde.